Buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Aquí en un nuevo, en en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo instalar un Android eh, 7.1 en sus memorias USB o microSD para poderlas ejecutar en cualquier computadora que ustedes tengan. Así que espero que les guste este tutorial y dentro video. Bueno, pues ya estamos aquí, así que lo primero que tenemos que hacer es eh, descargar el punto ISO de Android. En este caso vamos a descargar el proyecto x86 de Android en la versión 7.1 para poderla bootear en una memoria USB o microSD y así poderla instalar posteriormente. Así que pues les dejaré los enlaces en la descripción. El primer enlace sería este del proyecto x86 de Android. Aquí están todas las ISOs que ustedes quieran, así que pueden empezar con... Bueno, en este caso yo voy a descargar la 7.1. Así que le ponemos aquí en View para empezar a descargar y directamente nos va a llevar a la descarga del ISO. Así que pues solo queda esperar a que se descargue. Bueno, aquí ya entra la página de la descarga, así que le ponemos aquí. En este enlace que viene aquí para descargar Y pues empiezan a descargar El punto ISO De la versión que ustedes escojan Como podrán ver en esta página está Muchísimas versiones de Android De ese proyecto Así que pues pueden descargar La que ustedes quieran Y como podrán ver Aquí ya se empieza a descargar Bueno le ponen guardar archivo y todo eso Obviamente yo no lo haré Pues aquí lo tengo en el escritorio Así que pues aquí está el Android x86.iso en su versión 7.1 Y pues lo próximo que tenemos que hacer es bootear este sistema operativo Esta imagen ISO en una memoria USB o microSD que tengan disponible Cuidado porque cuando lo booten pues tienen que darse cuenta Que no vayan a ocupar los archivos que tengan en esa memoria Porque pues se va a formatear Así que... Voy a conectar mi memoria Para que... Bueno, pues para botearla Después de conectarla, pues... La reconocería Aquí está Así que, pues, en primera La memoria ya está conectada Así que lo que tenemos que hacer Es abrir una herramienta para botear Esa memoria Y así poder... Ejecutarla se podría decir Desde el arranque Así que pues lo que tenemos que hacer es Si tú estás utilizando Windows Pues te recomiendo que Que descargues esta herramienta Que se llama Rufus Que es para botear memorias USB Así que pues te irías aquí A donde dice descarga y Apretarías en este enlace y te empezaría la descarga Después cuando la abres Pues aquí ya estaría En esta parte de aquí arriba te, Tendrías que escoger bueno tu memoria USB Después tendrías que escoger lo que es el este, sistema operativo en esta parte donde dice imagen ISO. Es, le das clic en este iconito que está aquí y pues escoges la imagen ISO que acabamos de descargar que es la de Android. Pero pues yo no voy a ocupar esa herramienta. Por cualquier cosa me pueden enviar este, por cualquier duda me pueden enviar un mensaje a mis redes sociales. Pero como yo no voy a ocupar esa herramienta, voy a ocupar una de, que ya viene instalada en mi sistema operativo En este caso estoy utilizando Linux, para los que se preguntan Que se llama... Crear Discos de Arranque, bueno Startup Disk Creator Y pues en cuanto se abra, les muestro Si ustedes usan Linux también este, Para instalar esta herramienta tendrían que ejecutar estos comandos que les dejaré en la descripción del video que es usb tienen que instalar los paquetes que es usb creator common y usb creator gtk para instalar esta herramienta después pues la buscan la abren y, la, y listo aquí lo que se tiene que hacer es escoger la imagen iso que en este caso es android x86 y el, después escogen en esta parte de aquí la memoria usb tengan cuidado que sea la que ustedes quieren porque ya que la otra se va a formatear bueno la que escojan se va a formatear en este caso pues es una memoria de 7.7 gigas bueno 8 gigas y le ponen en crear disco de arranque pues empieza a borrar todo y, y solamente se esperan a que termine de crear el disco de arranque y pues sería todo en cuestión de la memoria usb o sea nada más sería bootear el punto iso y listo así que pues Cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar en redes sociales, están en, la, en, enlace en el enlace en la descripción del video. Y pues, dejaría todo a, hasta aquí. Después continuamos con la instalación del sistema operativo. Y bueno, eh, vuelvo, vuelvo enseguida. Bueno, pues ya estamos aquí en la instalación de Android. este Bueno, para entrar a este menú lo que tienen que hacer es conectar la memoria USB a sus máquinas y después... Ejecutar, bueno, entrar a la BIOS y colocar la memoria USB en su primera opción Este, pero, bueno, para saber eso, pues tendrían que entrar a Google y poner cómo entrar a la BIOS Y después el modelo de su, de su computadora Ya que para cada marca o para cada modelo es diferente, así que no les puedo dar una forma correcta para hacerlo normalmente es con ESC o apretando ESC o apretando F12 o F11 en cuanto se está encendiendo para poder entrar a la configuración de la BIOS o para cambiar el modo de arranque así que pues ya saben cualquier cosa me pueden contactar por redes sociales y bueno este sería el, el menú que nos aparecería en cuanto se ejecute la memoria boteada en sus dispositivos, en sus computadoras eh, la primera opción que dice Run Android, esta sería para ejecutar Android este, desde la memoria USB Pero el problema de esto es que cuando la ejecutan desde ahí, o sea, se inicia normal y hacen, abren la configuración y todo y, y configuran el dispositivo, agregan su cuenta de Google y todo eso El problema está que cuando apaguen la computadora y al siguiente día o cuando quieran vuelvan a, a ejecutar esto desde Live CD de run android este el problema es que no se guardaría ninguna configuración que ustedes hayan hecho así que tendrían que volver a configurar dispositivo y volver a agregar sus cuentas ese sería el problema este pero aquí bueno para instalar en una memoria usb aparte de la que ya tienen <coughs> o ya sea un disco externo que tengan instalado en sus computadoras o cualquier cosa tendrían que irse aquí a donde dice advanced options Así que en este caso les voy a enseñar esta parte Porque este pues nada más es de que le den Enter aquí y ya empieza A cargar la configuración y empieza a Abrir Android, es, es bastante fácil Así que les voy a enseñar aquí donde dice Advanced Options, le dan Enter O Intro, como lo conozcan Y pues, en, estando Aquí, ya dice En estas opciones y lo que vamos a hacer es, un, es Este es De autoinstalación De Android en un disco que ustedes ya tengan Ya sea un disco externo, una memoria USB o una memoria SD O sea que necesitan aparte O sea tienen la memoria USB que ya bootearon Que es la que ahorita está conectada en el dispositivo Así que tendrían que tener aparte otra memoria USB o una SD externa diferente Que igual van a conectar en donde van a instalar ya Android como tal O sea en esta nada más está... El, el instalador se podría decir y en otra nueva ya entonces hacen el, la instalación este, como tal en la cual cuando cada que se ejecute si sí va a guardar los cambios en esta que están ahorita no va a guardar ningún cambio así que lo que vamos a hacer es instalarla en la, en la USB externa o en el disco duro externo que tengan que si sí va a guardar los cambios, así que le damos aquí donde dice auto install o auto update si ya lo tienen instalado Pero en este caso es instalar desde cero Así que es auto-install Damos aquí empieza a cargar todo el sistema operativo No se espanten, esto es normal Así que listo Aquí lo que vamos a hacer es Bueno, voy a cerrar esto Es una máquina virtual por lo que se preguntan Dice, escoges tu Tu disco de instalación Así que lo, <coughs> Vamos a poner que sí Que nosotros vamos a escoger el disco de instalación Esperamos a que cargue o sea, En cuanto andamos enter Esperamos a que cargue este, Aquí como es una máquina virtual Pues yo tengo este Solamente un disco duro externo Se podría decir Bueno interno Que es el de la máquina virtual Así que me lo va a colocar directamente en ese disco Pero ustedes como lo harían en una máquina física Pues ejecutaría Un menú en donde Ustedes pueden seleccionar ...su USB o disco duro externo en donde lo quieran instalar. Les digo, tendría que ser otra, aparte de la que ya bootearon. Bueno, ya una vez instalado este USB en... ...bueno, escogido su USB o SD... ...este... ...pues ya ahí es donde se instalaría su sistema operativo. Así que solamente quedaría esperar a que se termine de instalar. Y pues sería todo... Miren por ejemplo aquí ya, ya se instaló, o sea se instaló súper rápido porque pues, es una máquina virtual y no tenía que formatear la, la bueno no tenía que formatear la USB o el disco duro. En este caso les digo si sí funciona de esta forma porque yo ya lo yo ya hice varias pruebas en una. tengo una memoria SD, tarjeta SD de 32 GB y ahí fue donde instalé este sistema operativo. Y funciona bastante bien, así que yo ya hice pruebas Cualquier cosa, ya saben, me pueden enviar Un mensaje por redes sociales Bueno, aquí lo que pueden hacer es Reboot, o sea, reiniciar la computadora Para que entren a su otro sistema operativo Que tengan ya sea Windows o Linux O cualquier otra cosa O directamente ejecutar Android Lo que voy a hacer es enseñarles que si sí funciona Así que le voy a poner en ejecutar Android Y pues empieza a cargar el disco duro En este caso, aquí en este punto Como ya está ejecutando el Android que acaban de instalar en su disco duro o USB pues ya pueden retirar la memoria USB que habían booteado anteriormente en el principio porque ya o sea, ya no la está ocupando ya la podrían desconectar así que empieza a cargar Android, o sea como podrían ver es, pues es Android puro ya que es el proyecto de Google eh, de, el proyecto de, para procesadores de 64 bits Así que les funcionaría completamente, lo reconocería como si fuera una Tablet y pues ocuparía los recursos de su computadora y pues sería todo en este capítulo de Android si les gustó este video pueden dejar un like y pues si yo tengo otra alternativa para instalar Android en, junto a Windows y que es otra, otro proyecto de Linux y este, pero es Android 6.0. Así que si quieren saber cómo instalar este Android, que es un poco más fácil, se podría decir, este pues pueden escribir en la caja de los comentarios. Y yo al, al leerlos, pues me animaré al hacer el otro video que sería el episodio 2. Una forma mucho más fácil. Y pues esto sería todo. Mm, perdonen por no subir tantos vídeos anteriormente He estado muy, muy, muy inactivo Así que no se preocupen, he renacido Voy a subir al menos un vídeo cada semana Y este es, se, se podría decir que mi bienvenida en, Les había dicho anteriormente que ya he instalado este Android en una tarjeta SD Así que cada que haga tutoriales de, de Android Los estaré haciendo tal vez en esa... En esa SD, en ese Android que he instalado, Android 7 O tal vez en mi celular, pero no sé, ya sabré este, Otra cosa que también les quería comentar es que Voy a dejar aquí una encuesta en, en las tarjetas de, del video Y pues, esta encuesta sería para saber Si... Qué contenido quieren que suba a partir de ahora en, en el canal Ya que les digo, voy a estar otra vez activo en este canal ya que ya llegamos a los 100 suscriptores así que pues eh, voy a dejar ahí el, la encuesta, ustedes lo podrán responder y las temáticas que voy a dejar pues sería ya sea Android, novedades de aplicaciones Android o las más usadas o podría dejar tutoriales random podrían ser, no sé, de Android o de Linux tal vez también de Windows pues, y, o oh, también podría dejar un tutorial tipo serie, sería de Google, este tutorial tipo serie sería para aprender a usar todos los servicios de Google mm, Se podría decir que Google Drive, Google Translate, Google este, Foros, Google, cualquier servicio de Google, hay muchísimos servicios de Google que todos se enlazan en una sola cuenta Así que ustedes escogen qué contenido quieren ver a partir de ahora. Les digo, tengo muchos, muchos videos pensados. Y pues eso, está tardando un poco. Quiero, quiero que vean cómo, cómo se inicia. Bueno, la pantalla de bienvenida, lo normal, configuración y todo eso, pero se está tardando. No se preocupen, no siempre se va a tardar. Solamente siempre, siempre en Android, cada que es el primer inicio, se podría decir, está, empieza a configurar todo y todo eso. Así que siempre se tarda, no se preocupen. Y pues, creo que sería todo, así que, bueno, voy a pausar el video y voy a iniciar cuando ya haya abierto la configuración para que no se les haga muy pesado, así que ahorita regresamos. Bueno, como podrían ver, ya estamos aquí en, en la configuración, así que pues, esto sería todo, les digo, es Android totalmente puro, y pues no les causaría ningún problema, en teoría debería funcionar bien, y... Cualquier cosa estoy en las redes sociales, me pueden contactar por Facebook, Twitter, Whatsapp. Esto sería todo, ¡hasta luego!